¿Te la trae, ¿ok? o Esta que es la tuya Esta, esta, esta, esta esta, ¿Están todas? ¡Eh, eh, no, no! ¡No! ¿Hola? Hola Ok, ven Me da igual, traemos Traemos en la que quieras estas. Esta misma Segu eh, Todas son legales Quiero decir, no escameo a nadie Ah, sí okay, okay. No te rayes, tío Vale ya, eh, eso, por favor? Sí, todo lo que tengo yo Es 130, ¿vale? Así que todo lo que te voy a enseñar vale, vale. es Ahora, enséñame, enséñame, yo me quedo en la esquina Ok No me intentes escamear ni nada raro, ¿vale? Lo okay, estoy, okay, lo sí, estoy sí, grabando me Mira, Estoy bailando nada más Vale Mira me interesa, me interesa la máquina de escribir esta 130. Eh, espera, que, que estoy jugando con mando eh, y se me escapó. Estoy en estoy jugando con mando, perdón. Sigo bailando si quieres. Eh, tranqui, tío. ¿Qué, ¿qué ha pasado? Que. Se estoy te ha patinado el, el joystick. Este sí, sí es que tengo las manos rasosas, chinas. Eh, Tranqui, tío, ni te rayes. Vale, pues qué me das por esta? No, espera, no estoy editando. Es un bug, estoy construyendo. Pues guarda-guarda el papel, arregla el bug. Ok, ahí, lo arreglé ahí lo arreglo ya. Aprovecha el bug. Okay. Aprovecha Mira, el te bug. Puedo Willy. Dar este vinte de del Dragón exclusiva 130. ¿130? Sí. Pa, no me fío, y eh, tío. Pulper. Después de lo que no, me has sí, hecho claro, no me fío. Tío. Vale, va. Te... Si es que se me ha regalado, pero lo siento. Siempre me pasa. Ver, ponte aquí. Pero seguro que es 130. Lo podemos ver en no, la portería. No, no, que ya el truquillo. ¿Qué truco? No hay ningún. Eh, pero si ni siquiera abrí. A ver, enséñame más no, armas. sí, uno con la pelota que se bubea. Ya lo sé. Vale, vale. Eh, eh, pues enséñame más armas, tío. Si quieres, te doy. M más permisos, te doy un, un, un permiso más tengo esta, 130 full perks 130 sí pero la, es que hace hace poco que juego las moradas sí las moradas son 130 es que tío en plan esta cuenta es de mi hermano sabes soy okay. nivel 130 pero es mi hermano que se vicia mucho las moradas ah. seguro que pueden llegar al 130 no lo sé eh sí, Entonces, sí, te... puedo verla no la cojo tío yo yo legal no, no, no, no. Tú suelta el arma y la traigamos y punto. Vale, tío, no te enfades. Tente, la dejo aquí. Ok, a ver, ponte aquí. Uh -huh. Mira, y ahora voy a hacer así. Ven aquí. Pero ven aquí porque la agarras. Vale, vale, vale. Es que da igual qué dices? What the fuck? What que has salido perdiendo tú, una que está a un toque. Me da igual. Es 130, la uso para cambiar, crack. Si te he pillado. Tío, te he pillado una 71, una 60 y una 42. Es, es, has salido perdiendo tú. Te la tradeo. No abras, que no abras. Que a ver. Sa sal de aquí porque tengo que asegurarme que esta base está lista para tradear. Ok. Tío, es que. Es que al final. A ver qué puedo sacar para cambiarle. No me vas a volver a escamar, tío. De verdad que. Qué rata que eres. Yo no sé ni eh, para qué digo de tradear si me la es así. Pero ven, en serio, que no soy scammer, que en una prank, bro. No, tío, no. Prank, bueno, porque. Te espero. A ver, a ver. ¿Ves? Dame un segundo. A ver. Dame un segundo. Una pregunta, ¿tienes nocturnos? Sí, sí, sí. Venga, ya está. Te la cameo, bueno, otra veo. Buah, tú sigue con la broma. Ya verás. Eh, vale, pues ya está, tío ¿Qué? ¿Que no me puedo reír en tu puta cara de que te escamen Ay Empe eh, En serio Esto es de mi hermano, se va a cabrear un montón Como me escamen Y que se cabre, a mí no da igual Pues al menos Dropeame para ver qué tienes Te, te, te, te... Ah, pero dame permisos. Mira, te doy líder y permisos, tío A mí me da igual Ok, ahora ¿Te las trae, ¿ok? Tira, ¿Esta que es la tuya? Esta, esta, esta, esta, esta, todas? ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Dámelas. ¡No! Ahora ya no No. son mías ¿Pero qué, qué tienes para traerme? ¿Por qué me has dicho de traer si no tenías nada bueno? Mira tengo mejores cosas que tú, puta Mira, mira esto Mío Mío, es todo mío, todo mío No, Pues ha sido, ha, ha sido un buen trato, tío Ha sido la, la 130 Por todo por, por todo tu inventario, ¿no? Está súper bien, tío, está súper bien Por favor no, no, no, no, es, es que. Para ¿Ves? Es que además cachondo, tío, pues no. Eres Oye, una asquerosa. De vuelta. Ten tengo esta que la hackeé y le puse brillo. Es exclusiva. Esta El es... Fuego azul. No me engañes, ya, Avisaré a mi hermano. Esta es exclusiva. Sí, es exclusiva de hackers. ¿La has hackeado? Sí. Buah tío, pues cambia todo, va, va, vamos a traerla. Todo tu inventario por ella. Es única y encima mata de un solo tiro a cualquier zombie. Hola. No, vale, vale, vale, vale Pues siento haberte escameado, tío Te lo hubiera dado gratis sí, Si no me hubieras escameado ¿Todo mi inventario no? Solo, solo lo que te he escameado A ver, déjame la probar No, no, no, no, que esta es exclusiva Vale, vale, a ver, enséñamela tengo Dos en el mundo Yo tengo las dos. ¿Dos? ¿Dos en el mundo? Sí, mira, y encima te... Mira, te traigo todo esto y también la pistolita ¿Por todo mi inventario? Sí Um, va, dame un segundo Dame un segundo que se lo consultó a mi hermano Me das un no, segundo no, que tu sí, dame un segundo, espera Me voy, no, no, un, dame un segundo no, no, no, no. Buah, mi hermano uh. dice que es súper buen trato eh Vamos a tragarlo Todavía me quedan, estúpido. Va, a ver, da. ¡No! Caja, me queda... ¿Pero me enseñas la hackeada o qué? Lo siento, es que mi hermano es legal, pero yo soy un poco scammer. Sí. ¿Te vale con esta SCAR 130? Ok. Scammer Get Scam. Perdón, mi hermano se fue. Vete, suéltame otra 130. 130. Ahí está. Suéltala. ¿Están? Sí, ahora. Ok. Pero si es mi pistola. Hijo de puta. Es la, más no, no, no, no. es la más exclusiva del mundo. Hola, pues igual sí que está hackeada, eh. Madre mía, de tú. Esta no Dame la tengo mis putas yo. Armas. Dame mis putas armas A ver. ¿Qué? Armas. ¿Puede matar a...? Hola, a... tío. ¿Estamos locos o qué? O de puta. Estamos locos o qué, tío. Mira, mira, mira. ¡Guau! Es que se la ve súper potente. Se la ve súper potente, tío. Creo que podría matar a, a cualquiera vos, de un tiro. Te costó pero esta, explícamelo Te ha costado mucho hackearla Porque si quieres te la devuelvo No, hackearla no, es escamearla ¿Has cambiado? Sí, a tu esta... madre se la Vale, vale, tío, pues te la devuelvo Devuélvemela ahora mismo Ten Hijo de puta Es que, no lo sé, tío Es que tengo muchas horas, ¿sabes? Mi hermano me, me va a felicitar Estará súper contento, tío que me des las armas. No, tío Es que me... ¿Que me des las armas! ¡Buah! ¡Buah, chaval! Y lo envío a China, no, no Esto me lo quedo Esto me lo quedo, no me, me parece que me lo voy a quedar Es que, mira, no, no, va, no, no, vale, no. va vamos a, vamos a ser justos Vamos a ser justos eh, Yo... Dame el líder, dame el líder Porque si. Es que ya eras Te enseño La un bug pelea. Vale, tensión te Mira Ven, ven, ven aquí no, Intenta no matarte Métete aquí Sí Ok Y... Y mira, eh Te lo enseño No, tío Por favor, dame mis armas Dame mis armas, por favor Dame mis armas Están guapas, eh Tío, por favor, dame mis armas. Está tu madre, dame mis armas. Que creo que me la. ¡Buah! La... Que Ada no se sí me ha cogido, ¿eh? Me parece que es bastante mejor que las otras. Vale, pues te la dejo aquí y ya tú. Voy a hacerme un bocadillo, ya la coges tú. ¡No! ¡Dame! Tío! ¡Dame! Mm, estaba estaba buenísimo de Nutella, era Vale, tío. Pues te la dejo aquí dentro. Espera, espera. No, no piques, no, no piques. Pijamas. No piques, ten. A ver. Mm -mm. ¿Cuál era? La pistola fantasmal y todo mi inventario. Ok. Pues lo que la me has pistola. dicho, lo que me has dicho, por un tablón, ¿no? ¿Pero qué quieres? Yo no entiendo, tío me, me, De verdad, mi hermano ha dicho que era muy buen trato Yo creo que te he dado, te he dado más de lo que te mereces, tío Devuelve el tablón Me arrepiento No, dame mis armas Vale, va ¿Por unos Shuriken. No, va, ahora en serio. Ten, ten, ten ¡Buah! Pero es que esta, tío, mirada Si es que es súper potente, tío Que va No, dámela Buah, bueno, está. Sí, tiene tubulito. poca vida, eh. Vale, va. Eh, pues te he enterado y ya está. Es que. ¿Tienes la segunda en el mundo? ¿Cuánto, ¿Qué eran? ¿Esta y otra, no? ¿En el mundo? Sí. Que no sé. ¿Qué, qué pasa si la reciclo? No, ni si te ocurra. Buah. Ni te ocurra. Me dan un montón de cosas, eh. No, ni si te ocurra. No. No, da, no, ni si te ocurra, Sarwan. Eh. Ni si te ocurra. Todas recicladas. Mira, solo ha quedado esto. Solo ha quedado esto. Mira, te lo enseño de lejos para. Mira. Das 130. Este stack Esto de malaquita. Y esto de pizca sombra. Si quieres, te lo puedes quedar yo. Mis armas. Que no, que no. A mí mis armas! ¡Que no! ¡Que están todas recicladas, tío! Te voy a matar con esta arma, eh. Tu puta madre, recicla. Vale, va. Me parece bien. Pues. ¿Qué lo hacemos? ¿Todo por un ladrillo? Sí. ¿Todo por un ladrillo? Sí. Vale, pues. ¡Vale! ¡Has aceptado! Yo te doy un ladrillo pues ya está. Me parece correcto. No lo encuentro. No encuentro mejor tradeo... Vale, vas, pues te... Vale, tira, tira todas las armas aquí Ok Aquí te las dejo A ver Yo te dejo aquí la piedra ¿Sí? ¿Estás? Sí, ahora déjame pasar y tú agarras el ladrillo Ok Es el mejor trato que te han dado en tu vida Ok, ok, me fío Mi hermano dice que está correcto Ok, ahora abre Y voy a agarrar la piedra Ok, a ver eh, es Escape ¿Cómo eh, que eh, ¿Cómo se expulsaba a alguien? Eh, no se puede expulsar, no existe esta opción. Aquí No, no